Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición informativa de las seis en punto de la tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Atentados contra infraestructura petrolera en Barranca Bermeja fueron atribuidos al ELN. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa Diego Molano tras su visita a la ciudad. El fracking se llevará a cabo en la región. Tras licencia ambiental por parte de la AMLA. Ecopetrol aseguró que cumple con todos los requerimientos. A esta hora se cumple una movilización en rechazo por la aprobación de la licencia ambiental que otorgó la AMLA en prueba piloto Calé, en Puerto Wilches. Familiares del hombre que fue hallado sin vida en los rieles ubicados en el barrio Santa Ana, hablaron ante las cámaras de Enlace Noticias. Dos hombres hurtaron una vivienda por la modalidad de Ventosa en el barrio Villarellis, piden a las autoridades presencia en el sector. En los deportes, en rueda de prensa el técnico de Lanza Petrolera Uber Ubermoder se mostró satisfecho del trabajo que se adelanta con el equipo y resaltó que se deben seguir sumando puntos. Y al cierre, se tambó ganó Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla y dejó en alto el nombre de nuestro distrito. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver.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 con toda la cúpula militar y de policía, el gobierno departamental y distrital para establecer las medidas a tomar tras los 12 atentados con explosivos que se han realizado en la ciudad, específicamente infraestructura petrolera y empresas contratistas. El ministro confirmó que el ELN es el responsable de estos hechos. En primer lugar, queda claro y establecido hoy que es el ELN el responsable de los 12 artefactos explosivos en los últimos seis meses en esta área de Barranca Bermeja. Ocho a las infraestructuras petroleras, lo mismo que cuatro a acciones en contra de empresas o contratistas privados que operan dentro de este círculo. Es el ELN, particularmente este frente del ELN, eh, reconocido particularmente con el nombre de Edgar Amir Grimaldo. Las autoridades dieron además a conocer la millonaria recompensa a quien entregue información importante que permita la captura de los cabecillas del Frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN, el cual estaría azotando a Barranca Bermeja. Hoy se ha establecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Sebastián, cabecillas de este Frente de Edgar Amílcar Grimaldo, 100 millones de pesos por alias Peludo, Segundo cabecilla SLN y 100 millones de pesos por alias Duan, cabecilla de finanzas. Este grupo ELN presuntamente está subcontratando bandas criminales alrededor, opera desde el Antioquia y el sur de Bolívar y subcontrata bandas o criminales aquí para que cometan esos atentados terroristas. El alcalde distrital Alfonso El Hash aseguró que las puertas a la delincuencia y terrorismo están cerradas en la ciudad y no habrá condescendencia con quienes han cometido estos hechos. No hay ninguna convalidación política, social, económica a cualquier acto que vaya en contra del medio ambiente en contra de las personas en contra del empleo, en contra de las oportunidades de la gente como estos 12 actos que se han venido cometiendo por parte del ELN o de cualquier otro grupo terrorista o cualquier otro grupo armado, esos tiempos en Barranca Bermeja ya terminaron y no vamos a volver a abrir esa puerta nunca más así que todo lo que signifique cualquier tipo de colaboración por parte de cualquier persona hacia estos grupos tendrá las consecuencias penales, las consecuencias de investigación y todas aquellas que conlleven el incumplimiento de la ley. De 20 a 50 millones de pesos las autoridades también estarían entregando a quien dé información de las bandas subcontratadas por el Frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN. Ecopetrol agradeció a las autoridades que se les pusiera atención a estos hechos de orden público en donde se ven afectadas sus infraestructuras. Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se determinó el responsable de los atentados a la infraestructura petrolera, Rafael Espinoza Rosso, vicepresidente regional de Producción Central de Ecopetrol, agradeció a las autoridades ponerle atención a esta situación de orden público. Dentro de lo que nosotros les planteamos y lo que nosotros eh, les emitíamos era la gran preocupación de este tipo de atentados que vienen presentándose, los cuales se vuelven un riesgo latente para toda la comunidad. Digamos, los últimos atentados, eh, posiblemente ustedes lo habrán escuchado, fueron contra líneas de gas, líneas de gas que representan un riesgo muy grande para las comunidades por el impacto que esto puede llegar a tener y demás, lo cual eh, pues obviamente es intolerable y desde ese punto de vista nosotros reprochamos cualquier tipo de situación que pueda llegar a afectar. Primero las personas, obviamente, y después pues el desarrollo de la organización. Aunque se ha hecho un análisis preliminar a ocho de los 12 atentados ocurridos a Ecopetrol, aún no se tiene como tal las pérdidas económicas que han causado a la estatal petrolera. En este momento se ha hecho un análisis preliminar, hay un balance digamos, entre los ocho atentados que se han presentado en Barranca Bermeja, se han habilitado eh, espacios en los cuales hemos hablado con los contratistas porque a ellos también se les ha presentado afectaciones eh, con ciertos artefactos explosivos y demás. Tener un balance exacto de las pérdidas en este momento no lo contamos con ello debido a que son, o algunas son líneas de agua que no tienen un impacto representativo, la línea de gas sufrió una boyadura no fue una rotura como tal, lo cual pues se mitigó el riesgo. Pero lo más importante de esto es pues, dejarle clara a la comunidad la importancia que tiene para nosotros el estar conviviendo en región y que obviamente pues, la infraestructura eh, no tenga ningún tipo de afectación porque a su vez se vuelve un riesgo para todos. Ecopetrol espera que tras el Consejo de Seguridad las medidas puestas en funcionamiento den las garantías para que su infraestructura no siga siendo blanco de los responsables de los hechos anteriores. ANLA otorga licencia ambiental para el proyecto Calé. Ambientalistas en desacuerdo ya reaccionaron ante esta aprobación. Por medio de la resolución 00684, que consta de 722 páginas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA otorgó la licencia ambiental para que se realice el piloto de fracking llamado Calé en el vecino municipio de Puerto Wilches. En el documento está escrito que se otorga la licencia ambiental para un proyecto piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales con fracturamiento hidráulico y perforación horizontal y se adoptan otras decisiones. La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se fundamenta en el análisis riguroso del estudio de impacto ambiental, lo verificado en las visitas de campo y lo recogido, entre otros, en los escenarios de participación de la reunión informativa y de la audiencia pública ambiental. Este proceso especial, inédito de licenciamiento, que está condicionado por normas específicas como el decreto del Ministerio de Minas y Energía, la resolución de los términos de referencia del Ministerio de Ambiente, el fortalecimiento de nuestros sistemas de información, de los aplicativos que hemos desarrollado, contó con una preparación rigurosa por parte de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental desde hace ya más de tres años. Las partes interesadas tienen 10 días para interponer el recurso ante esta resolución. Luego de esto, la ALA tendrá 15 días para darles respuesta. El pasado viernes 25 de marzo de 2022 fue emitido este documento pese a las múltiples muestras de rechazo por parte de la comunidad y ambientalistas de la zona en las diferentes protestas realizadas en medio de la socialización de este piloto. Calé consta de una plataforma que incluye la perforación de un pozo horizontal un pozo inyector y un pozo caracterizador de acuíferos profundos, así como las facilidades para su respectiva ejecución. En consecuencia, al obtener la licencia ambiental, Ecopetrol iniciaría la fase de ejecución del proyecto piloto, cuyos resultados permitirán evaluar de forma integral la viabilidad del uso de la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa en el país. Óscar Zampayo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes, rechazó este permiso dado a conocer este domingo en horas de la noche. Vemos con preocupación que la ANLA no tiene en cuenta la información suministrada por las comunidades de pescadores artesanales, de campesinos y pobladores de Puerto Wilches, donde entregan y cuestionan y rechazan la implementación de esta técnica y este proyecto sobre la naturaleza del Magdalena Medio. El líder ambiental hace un llamado a las organizaciones sociales de la región del Magdalena Medio con el fin de que se impulse la movilización para tratar de impedir este piloto. Llamamos a las organizaciones sociales del Magdalena Medio, de Puerto Wilches, de Barranca Bermeja, a fortalecer la organización y a y impulsar la movilización social con tal de impedir la perforación de este proyecto piloto y detener esta criminal técnica y este experimento que quieren hacer con la naturaleza del Magdalena Medio. De igual forma a través de un comunicado oficial la Alianza Colombia Libre de Fracking lamentó esta licencia ambiental en el que se asegura que esto se otorgó en medio de protestas y amenazas a líderes sociales en la región Rechazamos la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de aprobar la licencia ambiental ...para el piloto de fracking Calle de Ecopetrol... ...en el municipio de Puerto Wilche, Santander... ...consideramos que es una decisión equivocada que se da en medio de las amenazas a las comunidades, de las protestas que se vienen dando en Puerto Wilches, santander y asimismo de las inconsistencias e incoherencias que se han documentado durante el proceso, pero también en el estudio de impacto ambiental. En el documento también se afirma que los ambientalistas continuarán con acciones jurídicas y movilizaciones para impedir el avance de los pilotos Calé y Platero. Tras licencia ambiental otorgada por parte de la ANLA, Ecopetrol aseguró que cumple con todos los requerimientos. Rafael Espinosa Rosso, vicepresidente regional de producción central de Ecopetrol, habló sobre la licencia otorgada por la ANLA que da el permiso para que se lleve a cabo el piloto calén Puerto wilches Aseguró que están cumpliendo con todos los requisitos. La metodología eh, que tienen establecido los proyectos pilotos de investigación nos llevan a seguir en, este, en esta senda. Eh, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones estamos haciendo y cumpliendo con todos los pasos. Eh, estamos con una gran positividad en el sentido de seguir demostrando la bondad que tienen los proyectos, no solamente para la región, sino para todo el país. Ante la inconformidad de los pobladores y ambientalistas de la región, el vocero de la estatal petrolera afirmó que continúan establecidos los espacios de diálogos frente a estos temas. Mira, lo importante de esto es que los espacios de conversación siguen abiertos, ¿cierto? En ningún momento eh, hemos llegado nosotros a cerrar... Eh, la conversación, están los espacios de diálogo, espacios en donde lo importante es que nos escuchemos, escucharlos nosotros, que nos escuchen, seguir planteando las bondades de los proyectos, hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere y no perder esos canales de comunicación que es lo más importante en proyectos de este tipo. Las conversaciones se seguirán llevando a cabo con el fin de que las comunidades conozcan todo lo que tiene que ver con estos pilotos de fracking en la región del Magdalena Medio. Y a esa hora un colectivo de jóvenes de la ciudad rechazan la licencia que otorga el piloto Calé en Puerto Wilches. Nuestra periodista Yajaira Porras está en el lugar. Adelante Yajaira con toda la información. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos al frente de las instalaciones de la puerta 25 de agosto de la refinería de Barranca Bermeja, hasta donde llegó un colectivo de jóvenes para rechazar la licencia ambiental que se, otorgó, que se otorgó por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la prueba piloto de Calé que se desarrollará en el municipio de Puerto Wilches. Estoy con uno de los líderes juveniles en este sector que nos va a hablar acerca de esta movilización, de esta protesta pacífica.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 es algo que, que como muestra inmediata se hace en contra de esta licencia que se otorgó. Vale, muchas gracias. Pues son, eh, son la, la, Es la postura de los jóvenes que están aquí en este lugar rechazando el fracking en Colombia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó esta licencia el pasado 25 de marzo. Ecopetrol aseguró que cumplen los requisitos para desarrollar el fracking en Colombia y ambientalistas de la región como estos jóvenes también se han eh, mostrado sin conformidad ante este tema de extracción eh, en yacimientos no convencionales. Esto es todo por el momento, compañeros, ustedes tienen más en estudio. Desde la puerta 25 de agosto, la refinería de Barranca Bermeja informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por su información. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co. Y un hombre murió en horas de la mañana de este lunes en la carrilera cuando un vehículo férreo lo atropelló en el barrio Santana. Siendo las 5 y 40 de la madrugada del lunes 28 de febrero, la comunidad fue alertada por la presencia de un cuerpo sin vida en los rieles que están ubicados en la carrera 34 del barrio Santana. La persona fue identificada como José Antonio Burgos García, de 73 años de edad, nacido en la ciudad de Bucaramanga. Según la versión de los testigos que vio el cuerpo, el hombre se encontraba desmembrado en uno de sus brazos y cadera, encontrado debajo del puente elevado. Minutos antes, habían escuchado a la maquinaria férrea, que pasa desde tempranas horas por el sector por el cual se percataron que al parecer sería el tren de carga que pasó por encima de su cuerpo. Sí, yo me paré y vi en la mañana cuando un señor gritó, mire aquí hay un muerto, y no me asomé con el vecino y el vecino me vamos a ver. Y fuimos y vimos ahí, en verdad, acababa de pasar porque yo estaba aquí dentro haciendo el tinto, cuando pasó la cosa la, o sea, esa amarilla que creo que es de trabajar ahí. Y yo no le paré porque uno siempre está normal. En eso pasa el señor y gritó, mire, como que hay un muerto aquí. Pero estaba medio oscuro todavía, ¿eh? no se veía bien. Era más o menos? Como 20 para las 6. Ajá, ¿y entonces? entonces el vecino me llama vecino, vamos a ver. Y cuando nos asomamos, casi fuimos los primeros que llegamos, en verdad. Y bueno, lo que me imagino era que a lo mejor venía pasando porque o venía pasando o estaría sentado en los rieles. No sé, porque en verdad, temprano pasó la que carga unos pasajeros, pasó de aquel lado. La que pasa de este lado es la que trabaja con los rieles, una cosa amarilla ahí que bueno, es como una riela maquinaria, riela algo así. Ajá. Creo que fue esa porque esa fue la que pasó de este lado. El presidente de Junta de Acción Comunal, Laurano Uribe, manifestó que desde tempranas horas las personas transitan por este sector cruzando el nororiente de la ciudad, al mismo tiempo los vagones que transportan carga hacia otros municipios. Diario, aquí la gente pasa, este es el sector que la gente coge, los colegios y todo el mundo es por este sector que por arriba es muy difícil por la vaina que allá no hay que hacer vida peatonal y en la hora pico en la hora de la salida de los colegios parece que congestiona demasiado mire cómo está eso entonces esta vía la, la ha habido toda la vida esto nunca había sucedido aquí jamás porque esta es una línea muy muy muy vieja esto se había suspendido pero antiguamente usted llegaba y miraba y habían cuatro o cinco esos carriles estaban llenos y todo el mundo llegábamos aquí subíamos bajábamos subíamos y nunca había sucedido nada uno de los habitantes del sector asegura que han requerido un puente peatonal para las personas que caminan por este sector. Pues Toca pasar porque es que es la única vía que tienen la comunidad de, de ir al comercio. Es por acá y tapando, pues, tienen que subir por el puente elevado y es un riesgo más. Entonces exigimos un puente peatonal. Ante la vista de algunos ciudadanos que se detenían a observar en el puente elevado por varias horas, se generó un trancón de carros y motos. ...congestionando vehículos por el sector. Familiares del hombre que fue hallado sin vida en los rieles ubicados en el barrio Santa Ana... ...hablaron ante las cámaras de Enlace Noticias. Él es José Antonio Burgos, hijo del hombre que fue hallado muerto en los rieles que están ubicados por el barrio Santa Ana. Hoy expresa ante las cámaras de Enlace Televisión que su padre no era habitante de calle... ...y era un trabajador que salía de tempranas horas... De su casa. Quiero aclararle aquí a mucha gente eh, en Barranca que mi papá no era ningún habitante de la calle y quiero dejar claro, claro que pues mi papá era un hombre de bien, con sus cinco sentidos bien puestos y que él elaboraba cuidando motos allá al frente de, de Jumbo, sí, y que pues gracias a estos medios también quiero agradecerle eh, y dejar en claro que no estaba drogado, no estaba borracho, y que no era ningún habitante de la calle, se disponía a trabajar como todos los días para que hacía sus labores. Él afirma que su padre salía a trabajar a cargar bultos para el sustento de su vivienda. Los lunes eh, se tiene eh, claro que los lunes descargaba la panela en autoservicio La Quinta y él se desempeñaba como, como cuidando motos ahí al frente de, de Jumbo, cualquiera puede corroborar lo que estoy diciendo que no es mentira. José Antonio expresa que pasó esta mañana por el puente elevado, lugar cercano donde se encontraba el cuerpo de su padre sin vida. Solo observó que había un cuerpo tapado con una sábana y siguió su camino. Minutos más tarde se enteraría de la trágica noticia. La verdad es que yo me entero cuando llego a la casa, porque precisamente esta mañana yo iba eh, transportando y vi el montón, sí. Y pues dije bueno se, algo pasó y pues no como estaba tapado. Estaba tapado el rostro como tal, pues no se le dio, no le di mucha importancia, seguí, ¿sí? Pero cuando llego a la casa me da la sorpresa a mi mamá, que era mi papá. Y me llena un poco de indignación eh, la gente al decir de que era un habitante de la calle, que de pronto por el medio donde que quedó, pero no era ningún habitante de la calle. Hoy esta familia y el equipo de abogados se encuentran a la espera de los resultados del CTI para posteriormente instaurar la denuncia contra la empresa encargada de ferrovías.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 13 días de locura en los autoservicios La Quinta. Yugurcito Fresca Leche por 6 unidades, 5,800 pesos. Banish Líquido Rosa Doy Pack, 4 pesos. Aceite Premier, 11,750 pesos. Banish Líquido Blanco Doy Pack, 4 pesos. Detergente Líquido Wall Life, 9,990. Crema de leche Cremax, 7,100 pesos. Bidón Agua Brisa por 6 litros, 5,300 pesos.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 Y fue enviado a la cárcel el responsable de la muerte de la mujer y la niña tras accidente de tránsito el pasado 25 de septiembre en la vereda Laureles del Corregimiento El Centro. El 25 de septiembre de 2016 un accidente de tránsito interrumpió la tranquilidad de la comunidad en la vereda Los Laureles del Corregimiento El Centro cuando un hombre quien conducía una camioneta arrolló a una mujer y una menor de edad ocasionándoles la muerte en la vía principal de este sector rural de Barranca Bermeja. Tras años de investigación sobre este caso, la seccional de Fiscalías del Magdalena Medio dio a conocer que fue condenado a 58 meses de prisión Edwin Lamus Pavón. La dirección seccional de Fiscalías del Magdalena Medio informa que fue condenado a 58 meses de prisión por el delito de homicidio culposo el señor Lamus Pavón, por los hechos ocurridos el 25 de septiembre del 2016 en la vereda los Laureles del Corregimiento del Centro de Barranco Bermeja en lo que se presentó un choque en la que murió una menor de edad y una mujer, quienes sufrieron múltiples heridas que causaron su muerte en el lugar del accidente. Lemos Pavón también le fue impuesta una prohibición por 56 meses para conducir vehículos. La Fiscalía habla con resultados. La camioneta que conducía Edwin Lamus Pavón, estaba puesta en funcionamiento al Departamento de Policía del Magdalena Medio. Este caso llevaba un proceso de investigación de al menos seis años. Conozca a continuación lo más leído en nuestra página www.enlacetelevisión.com con nuestra periodista Ivonne Martínez. Buenas tardes, vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enacetelevisión.com. A nivel local, la orquesta Cetambó se llevó el Congo de Oro en el Festival de Barranquilla Esto luego de participar con 48 orquestas En esta ocasión se le rindió homenaje al príncipe del carnaval, el checo Acosta Luis Fernando Ledesma Quintero Total rechazo, el camino es la movilización social Luis Delgado el fracking siempre ha existido, los representantes del Congreso lo saben, los sindicatos también, los sabedores ahora se las vienen a tirar de que no saben nada. Alexander Bello están corriendo a aprobar estas licencias para sacar la plata antes de perder el poder. A nivel regional no deja de ser polémico el tema del fracking. Esto luego de que la ALA aprobara la licencia para el proyecto Calé. Esto se realizó mediante una resolución de 722 páginas y es por esto que ambientalistas también han dado su opinión al respecto. Veamos los comentarios. A nivel nacional, el atentado aún cae y sigue siendo noticia. Esto se debe a que un niño de 12 años y otra menor fueron las primeras víctimas de este atentado. La alcaldesa de Bogotá dio una recompensa de 300 millones de pesos a quienes den información sobre este tema. Esta y otras noticias pueden encontrarlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Se llevó a cabo una protesta en el municipio de Yondó. Líderes mostraron su inconformidad por la poca atención en obras en vías rurales. En el sector conocido como la represa y la puerta industrial del corregimiento de San Miguel de Tigre, la comunidad ha decidido realizar un bloqueo en la vía principal con el fin de que sean escuchados por la alcaldía de Yondo por el incumplimiento de los acuerdos pactados en temas de vía, educación, salud, entre otras peticiones. Estamos todas las comunidades siguiendo nuestros derechos porque no tenemos ni vía, ni tenemos acceso a la educación, no tenemos eh, para que los niños estudien, tampoco tenemos los, los dotados los centros de salud, que eso era el primero de compromiso de, de nuestro alcalde cuando votamos por él, y estamos acá en la situación de ronda porque tenemos todos estos problemas. Hoy estas personas exigen sus derechos como ciudadanos, expresan que las malas condiciones en las que se encuentra el colegio cercano del sector son pésimas. Lo que queremos lograr con este paro es poder sentarnos con el alcalde o con la empresa de, con la empresa de Ecopetrol a entablar un diálogo. ¿Para qué? Para que veamos esa, esas peticiones que tenemos como presidentes, como comunidades, para ver qué solución nos pueden dar. Ante esto, el alcalde del vecino municipio de Yondo se pronunció informando las gestiones que se han hecho en el municipio a través de diferentes programas. Quiero comunicarles a todos ustedes que somos respetuosos de todas las manifestaciones y las protestas sociales que se adelanten en el país, pero no podemos permitir que la reclamación de los derechos le vulnere el derecho a los demás, al libre movimiento, a la libre movilidad. Vamos a estar siempre dispuestos al diálogo, siempre dispuestos a trabajar por la gente, pero no se nos pueden imponer intereses distintos al desarrollo de nuestra comunidad. Tenemos unas tareas y unos compromisos y los estamos cumpliendo. Así pues que es el momento de dejar de protestar y sumarnos en esa propuesta de trabajo articulado en unidad, por nuestra gente, por nuestra comunidad, para lograr, ese propósito de paz y de progreso que todos anhelamos. Se espera que estas comunidades puedan ser atendidas por el alcalde Fabián Echavarría con el fin de un diálogo entre las dos partes. Y tras las lluvias del fin de semana, varias casas se vieron afectadas en Barranca Bermeja. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y otras entidades respondieron. Un puerto aguacero que se registró en la madrugada del domingo 27 de marzo en Barraco Bermenja ocasionó varios estragos. Algunos de los sectores más afectados fueron el asentamiento La Bendición de Dios, Pozo 7, Villanueva, donde se registraron inundaciones y deslizamientos, dejando como saldo a más de tres casas afectadas en la Comuna 3. Esta es la denuncia que realiza un vecino de la Comuna 7. Eh, la caña, el tubo como... Por donde baja el agua estaba tapado. Eso se metió el agua por una, por una casa y se tumbó, se tumbó la casa, la mitad de la casa atrás. Pero, gracias a Dios no fui para el lado donde yo estaba, porque aunque no me caiga encima pues me mata, porque yo acabo de levantarme no es mucho. Y la verdad esto es para que lo infunda, porque mire, la alcaldía supuestamente no colaboran porque esto no está legalizado, pero para meter una tubería de aguas negras, una tubería que no sirve para sacar esa... esa... Que vota la gente de arriba, para eso sí, sin sí no importar que no estuviera legalizado, vienes a hacernos daño nosotros acá. La familia del barrio Villanueva narran sus momentos de angustia. Exactamente a las 5 de la madrugada sintieron una explosión muy fuerte, situación que los alarmó y los levantó de sus camas por la pared trasera del patio que había caído hacia las viviendas que están ubicadas en la parte de abajo del barrio Villanueva. Las alcantarillas de agua y lluvia están todas tapadas, porque ni en eso tienen, tienen precaución. Están tapadas y prácticamente toda el agua del barrio cogió hasta este lado. Entonces, toda esta presión, como ven aquí, es como está el bajo. Y está la alcantarilla, el agua busca por dónde salir. Entonces, como se llenó toda la calle, y una vez con eso, como pueden presenciar, mire hasta dónde llegó el nivel del agua, mis cosas prácticamente se mojaron, prácticamente no se mojaron todas. Las viviendas que se encontraban en la parte de abajo se vieron afectadas por el muro que se vino abajo, sobre los equipos electrónicos y un cilindro de gas que ocasionó el escape en el lugar. Eso a punto de seguirse derrumbando y aquí no, no nos han ayudado con más nada, verdad que trajeron unas láminas, dos colchones y hasta ahí, hasta el sondeo hoy nadie más se ha acercado acá a la casa, ni, ni las ayudas ni nada, ni, ni aguas que fue el que provocó eso, porque eso lo provocó aguas porque eran los que estaban haciendo el arreglo. Y sigue lloviendo, se sigue derrumbando eso ahí atrás, y eso quedó ahí. La verdad, nosotros no, no tenemos como hijo el señor que vino y ayudarnos, que desocupáramos, pero ¿cómo vamos a desocupar? ¿Cómo nos vamos a ir? Son dos niños los que hay aquí en la casa, la señora también tiene hijos. El presidente de Junta de Acción Comunal manifestó que la empresa Aguas de Barranco Bermeja estaba realizando unos arreglos, lo que ocasionó taponamiento en las alcantarillas del sector. La situación que se presentó hoy en esas horas de la mañana, 5 de la mañana, fue por aguas que cayeron demasiado. Eh, se colapsó una, una parte de la calle, se inundó demasiado y como están haciendo unos trabajos de alcantarillado, cambios de redes de alcantarillado aguas negras, hubo problemas. El, el dueño del el hijo de la señora que fue más afectada de la parte de arriba le dijo a, a una de las ingenieras de, de, de aguas que estaban ahí en ese momento y a los trabajadores que no echaran la tierra en la parte donde va un, un desaguadero de aguas lluvias. No hicieron caso a Miso y mire, se presentó eso. Ante los señalamientos por parte de la comunidad a la empresa Aguas de Barranco Bermeja, el gerente respondió... Desde la empresa Aguas de Barrancarmeja venimos haciendo una intervención importante en el barrio Villanueva. Son más de 1.400 millones de pesos en todo lo que tiene que ver con la reposición de alcantarillado sanitario. Más de 50 años esta comunidad sufriendo esta situación. Lo que pasó el fin de semana con respecto a los inclementes aguaceros que están cayendo en Barranca Bermeja, inmediatamente el equipo de aguas de Barranca Bermeja llegó a revisar, junto con gestión del riesgo e infraestructura, la situación puntual al respecto. Y nos encontramos que muchas de las viviendas están construidas sobre esos rellenos que vienen haciendo por la misma necesidad de vivienda. A consecuencia de eso, se generaron estas situaciones adversas y deslizamientos para la comunidad. Quiero decirle que no es competencia directa de Aguas de Barrancarmeja, pero venimos haciendo el acompañamiento, revisando todo lo que tiene que ver con conexiones domiciliarias y dándole soluciones transitorias a esta situación conforme a la competencia que tiene Aguas de Barrancarmeja. La subsecretaría de gestión del riesgo manifestó que estuvo en el lugar respondiendo a estas comunidades y afirmó que estuvo atendiendo a esta emergencia. En el sector de Pozo 7 se generó una inundación también precisamente por eh, manejos eh, irresponsables en el tema de residuos sólidos y generando con ello el taponamiento en una alcantarilla. La comunidad del barrio Villanueva reportó un deslizamiento de tierra a las 5 de la mañana el día de ayer, domingo 27 de marzo, Inmediatamente, nuestro primer respondiente, Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, de hizo presencia en el sitio, acordonando la zona. La subsecretaría de gestión del riesgo realizó una caracterización y se encontró con tres familias afectadas. Y es importante aclarar que el deslizamiento ocurre en el patio de una casa y esta afecta a dos casas vecinas. Se realizó la respectiva caracterización y se le brindaron eh, las ayudas humanitarias que suelen entregarse cuando ocurren este tipo de eventos. Se espera que estas familias le puedan solucionar la problemática de alcantarillado y de aguas lluvias. Y llega a la parrilla de enlace televisión un nuevo programa llamado Smart Natural, donde usted podrá disfrutar de productos naturales para el beneficio de su salud. Un nuevo programa llega a la parrilla de enlace televisión, se trata de Smart Natural, donde allí usted podrá encontrar productos para el beneficio de la salud. Lo que brindamos es eh, una información para mejorar la calidad de vida de todos nuestros televidentes de la familia colombiana a través de productos naturales de alta calidad con el registro INVIMA. Es bien sabido que es una alternativa a consumir productos naturales, pero lo más importante son aquellos que realmente van al origen de la enfermedad. Usted podrá encontrar varios productos y kits de fácil acceso para que desde casa pueda elegir uno de esos productos naturales. Un sinnúmero de enfermedades que diariamente aquejan a, a todas las personas, entonces SBAR Natural tiene amplia gama de productos naturales, en los cuales eh, vamos a brindar salud y nutrición. Para aquellos que tienen problemas de la parte articular, dolores de rodilla, de cadera, de hombro, de manguito rotador, tenemos un kit de bienestar de la parte articular, donde... Estos componentes van a ir al origen de la enfermedad para desinflamar las articulaciones y evitar problemas de artritis, artrosis, osteoporosis y fibromialgia. La invitación a que estén pendientes de lunes a viernes en su programa Salud, Naturaleza y Vida de Smart Natural, donde vamos a brindar esa solución que cada uno de ustedes está esperando a través de productos naturales. De lunes a viernes usted podrá ver toda la programación que tiene ese programa para el beneficio de la salud o comunicarse a los números 3, 14, 4 Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información.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 Continuamos con más información. En rueda de prensa, el técnico de Alianza Petrolera, uber Boder, se mostró satisfecho del trabajo que se adelanta con el equipo y resaltó que se deben seguir sumando puntos. Luego de la victoria de Alianza Petrolera, estas fueron las declaraciones entregadas por el director técnico en las que resaltó la necesidad que tenían de ganar y la importancia de obtener los tres puntos. Me deja tranquilo y seguro de que cada uno de estos muchachos se vienen preparando para, para la competencia y que... Eh, la competencia como tal al interior es una competencia sana, es una competencia que eh, en la medida que necesitemos de cualquiera de nuestros muchachos eh, están en óptimas condiciones para representarnos. José Luis Chunga, el artífice del gol que le dio la victoria al equipo petrolero, se mostró agradecido por la confianza que le han brindado para el cobro de tiros libres. En lo personal es muy bueno, es importante seguir ayudando al equipo, pero como siempre lo ha manifestado, yo creo que para eso trabajamos y gracias a Dios hemos venido entrenando y yo creo que aquí lo más valioso es que esto sirve para todos, para el grupo, para el equipo, porque hoy era un partido muy importante para nosotros, con un rival muy directo, hablando en la tabla de posiciones y también en la tabla del descenso, entonces creo que hoy se sufrió hasta lo último, pero bueno, gloria a Dios que pudimos conseguir esos tres puntos. Ahora Alianza se prepara para enfrentar lo que será la fecha 14 frente a Junior en el Estadio Metropolitano en la ciudad de Barranquilla. Y en otro campo informativo, Zetambó ganó Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla y dejó en alto el nombre de nuestro distrito. La agrupación barranqueña Zetambó ganó este domingo Congo de Oro en la categoría folclórica. Congo de Oro, va usted a decir categoría y de una, ganador único. No hubo empate, nada. Va. Único ganador. Así es. Folclor, se tambó. Folclor, se tambó. Se tambó. El Carnaval de Barranquilla entrega este premio que es considerado el más importante del festival. Esta versión rindió homenaje al príncipe del carnaval, Checo Acosta, y contó con la participación de 48 orquestas. Cabe resaltar que Setambó ganó su primer Congo de Oro en el año 2015 con el álbum Rescata lo Nuestro y en esta versión con el álbum Folklore, como mejor orquesta. Y hasta aquí toda nuestra información. A ustedes gracias por acompañarnos. Feliz noche.